En este vídeo vamos a ver cómo podemos unir matrices y vectores. Aquí tenemos dos matrices de 2x3. La primera es una matriz toda llena de ceros y las vamos a unir horizontalmente una a continuación de la otra con hstack, horizontal stack. Para ello escribimos np.hstack y escribimos una tupla. Con las matrices o vectores que queramos unir. Y nos tiene que quedar primero la matriz A y después la matriz de unos. Aquí la vemos. Se pueden unir más de dos. Por ejemplo, podríamos volver a unir otra vez la A o cualquier otra. Mientras tengan dos filas, no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver cómo se pueden unir verticalmente. Pues para ello vamos a utilizar Vstack, vertical stack. Y nos va a quedar primero arriba la matriz de ceros y abajo la matriz de unos. Aquí la tenemos. Y también podemos usar la función concatenate. Para ello la empezamos a escribir, la elegimos y vamos a ver cómo se puede hacer. En principio parece que es exactamente igual que Vstack. Y eso es que tiene un modificador que por defecto está en 0. Si ponemos 0, lo une uno debajo del otro. Sin embargo, si lo ponemos en 1, las une horizontalmente. De esta manera, tanto con HStack, VStack o concatenate podremos unir matrices. Si le ponemos el Exis igual a non, lo que hace es que aplana las matrices. Aquí vemos que la aplana. Y vamos a ver también cómo se puede unir una matriz y un vector, o en general cualquier tipo de Arrays. Vamos a construir un Arrays que tenga una fila, pero vamos a llamarlo C. Lo vemos aquí. Bueno, pues podemos colocar esta encima y esta debajo, no hay ningún problema. NPV stack vamos a colocar primero la de ceros y luego nuestro vector. Pero todo ello debe ir dentro de una tupla. Y como vemos, no hay ningún problema. si queremos si la Sin embargo, si las queremos unir horizontalmente, vemos que no coinciden los tamaños. Y por lo tanto nos va a dar un error. Vemos aquí y obtenemos un error puesto que las dimensiones no son compatibles.